Yo voy, qué yo voy a decir, uh -huh. eh, el mismo es el mismo caso aquí, eh, uh -huh. entonces qué yo voy a decir, uh -huh. es la misma cosa. Uh -huh. Está bien. Sí. sí. sí. <risa> entonces, no, pues, me voy a aquí a la lucha siempre. Eh, como, como yo conversando con Sergio, y yo no dejo de ir, que sin embargo, a veces nos vamos a trabajar, él trabaja allá en la escuela, yo trabajo en el campo, el único que nos cuida este es este pequeño que tenemos aquí, él sufrió en el día que le quemaron la casa porque ya este es, tiene un año de él estar aquí, eh, le dolió mucho, dijo que casi me desmayo de oír que porque en el momento que le dijeron, él no estaba aquí, cuando sucedió eso, no estaba aquí. Él estaba allá donde el papá, el, el papá vive allá por, por, por cajón. Entonces nosotros le llamamos. Aún yo le dije a los tíos, yo no sé para qué ustedes me le dijeron que se le quemó la casa. él esa, la, Esta casa es como la de él y él vive aquí todos los días, todo el momento, él está aquí. Y, y, y, y cuando el siguiente día él llegó y me dijo que, mami, pero casi yo me desmayo, dice, de pensar y no me dormí esa noche, de oír que mi casita se quemó. Y yo me quedé pensando, gracias a Dios que no lo vio porque si qué tal que lo hubiera visto, yo creo que mi hijo quizás le haya sucedido algo que no lo esperaba, sino que fui yo que la, la, ya lo vi el fuego y la llamarota que nos que pasó con todas la, las cosas que hubo con mi hijo pues siempre le digo yo al papá como fuere como a veces no tengo tiempo porque en mi casa es propia mía es arriba pero yo no dejo a mi hijo solito aquí siempre siempre estoy al tanto acompañándolo apoyándolo porque Entonces yo le digo, si algo le pasa, ¿quién, ¿quién lo va a ver? Entonces siempre como madre aquí estoy, al lado de él y luchando por nuestro derecho, por nuestra tierra y queremos que queremos que nos ayuden por que pronto se solucione esto o que por lo menos que haya alguien que nos respalde o que nos cuide. Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es, cómo es posible que los policías viven cuidando a un blanco, allá arriba, cambian, turnan, un rato usted ve que sale un carro y entra el otro y sale el otro. Entonces, ¿por qué a nosotros no? Aquí nosotros le hemos jugado solitas. ¿Cómo es posible? Que uh, para ellos sí hay, hay hay quien lo apoye y a nosotros no. entonces como yo le dije este día a mi esposo, y si no es para nosotros, no era para nadie. Entonces, que mejor las policías que se agarren su, su camino donde, donde le pertenece. Déjenos solos, como hemos venido luchando. Porque ahí Como estos días fuimos a visitar aquel campo que se ve allá arriba, entonces nos venimos a ayudar a acompañarlo más abajo, y, y los policías le dijo a esa gente, vayan, dice y traían cuchillos, dos, tres cuchillos en la cintura, y nosotros ahí con solo un palito y traían palos ellos, cuchillos, los policías nos lo echó, cómo es posible que un blanco, los, digamos los policías nos echen otro, a los blancos a nosotros, cuando la tierra es de nosotros, tenemos derecho de, de defender nuestro derecho, porque la tierra es nuestra madre de nosotros, como yo estudié hablé con ese señor que bajó ahí porque me quiso poner un cerco allá y, y por cuánto tenemos que ir en reconciliación, este día, el 28, ahí en sello, Porque eh, la colindancia pasa, que es un zanjo, una quebrada, pero él quiere poner alambre más acá, por el lado la finca mía. Entonces le digo, no señor, ponga usted su alambre allá y nadie lo va a molestar. Pues no, se, le, se, le, se, se opuso que él no iba a poner alambre ahí, sino en mi finca. Entonces me dio tanta cólera, lo garroteé. Agarré unos palos y lo, lo garroteé todito ahí por la quebrada y salió huyendo. Llamó a la policía y le dije, lo que yo no le tenía miedo ni, ni a las policías, Si es que me quería llevar, que me lleve con toda mi familia, que me cuiden ahí amigo. Entonces... Y después llegó la policía ya me dijo entonces le enseñé el papel de, de la tierra que tenemos, entonces me dice ah sí dice, entonces ya le habló a él y nunca quiso poner alambre, hasta hoy lo voy a poner por la de la finca de dinero. entonces yo le digo yo no molesto, yo no tampoco yo soy agresiva así con la gente, pero siempre cuando, cuando cuando le digo una cosa que me respeten que no me gusta que nos molesten, porque nosotros no, ando, no andamos molestando a ellos como quien dice, vea, aquí estamos, o, o al propio te quito el alambre, o te pongo el alambre, o te lo corto delante de usted. No, no, porque siempre tenemos que tener un respeto. Pero yo me pongo a pensar, ellos no, ellos quieren mandar a nosotros y quieren hacernos las cosas con, con nosotros. Ahora, en este caso, no vimos bien exactamente quién nos quemó la casa, pero ya ahí... Yo me pongo a pensar, y si bien ha sido un que mandó a un indígena quemando la casa, ¿quién lo mandó? Un blanco. Un blanco manda a un indígena para que nos queme la casa entre indígenas. Por eso en, en, el, en el WhatsApp, yo no sé de dónde salieron que, que nosotros entre indígenas e indígenas estamos peleando. No, nosotros entre indígenas no estamos peleando, sino que ellos nos hacen a, a pelear ellos nos ha ya nos los, los los compañeros indígenas a nosotros a los otros entonces yo digo hasta cuándo vamos a estar peleando por culpa de ellos es que estamos estamos así si nos dejara solo nosotros nos vamos a seguir peleando pero ahí están ellos y como cómo yo le decía este día a mi esposa que como yo quisiera que ellos que ellos lo desalojaran pronto para que no, no, no, nos, no sigamos peleando más o sea usted se siente insegura dentro de su propia casa ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del blanco, del no indígena que está siendo custodiado por la policía? ¿Cómo se llama él? William Arias William Arias uh -huh. ¿Y cuántos policías tienen cuidándolo a él? Ay, Pues un montón porque a veces llevan cuatro de, de los caballistas que nosotros elegimos y luego las patrullas que está constantemente, son, son tres que sube y baja, y otros están arriba, otros están el bajo, a veces otro sale y así, así son, son tres. ¿Con qué frecuencia pasan por aquí a, a cuidarlos a ustedes, la policía? A, a nosotros. No, vean como hoy no han subido ninguno. Ahora si pasan, no, pasan directo, van a cuidar el corral que está aquí arriba de que de ese blanco que bajó. Va a cuidar ese corral ahí arriba. No, no, no, no vienen a ni, a ni a preguntarnos que, oye, qué pasó, qué sucedió, ni nada de eso. Solo la hoja vino a estudiar ese fue todo.